Bueno, hoy sí que sí, el saludo es en honor total de nuestro ponente. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos y a ti Teo. Buenas tardes, que nos va, nos va a hacer hoy el webinar de eh, oportunidad de negocio. Aquí lo tenemos. ¿Qué tal Teo? Muy contento, muy contento. La verdad que sí, ya veréis. Nos va a encantar seguro, ¿verdad? Sí, yo. Así es, así es. He Pero, preparado algo especial para las fechas actuales. Sí, bueno, pues ya estoy yo nerviosa por verlo también. Ahora lo, ahora lo veremos todo. Pues nada, pues muchísimas gracias a todos por estar aquí. Os dejo con, con Teo, bueno, que como sabéis, es doble diamante ejecutivo de aquí desde de quienes. Toda una eminencia. Así que seguro que os gusta mucho su, su webinar. Cuando él termine nos vemos por aquí. Y pasamos a Zoom para el sorteo de las preguntas. Así que nada, Teo. Todo esto y luego nos vemos. Adelante. Venga, gracias María. Muchas gracias. Bien, me confirmáis que veis bien la diapositiva, ¿verdad? Sí. Bueno, eh, yo pienso que hoy en día eh, es indudable, es incuestionable decir que estamos en una situación de crisis, de sanidad, de economía y de identidad personal es decir eh, hoy en día no solamente tenemos que hablar de negocios sino tenemos que hablar de soluciones que buscamos las personas todos yo usted tú todos buscamos soluciones hoy en día todo el mundo tiene miedo a ya sabemos qué pero también tenemos miedo a la economía a perder el trabajo es decir Hoy en día, si vemos la coyuntura en España, esto es una noticia de hace dos días, hay un montón de personas que se han quedado sin trabajo. Obviamente, si veis aquí, están en la obra, están trabajando en la calle, hay mucha gente que trabaja en la construcción, en la hostelería. Todas esas personas tienen que abrir los ojos, tienen que adaptarse a los nuevos medios, a los nuevos formatos. Si eres albañil o pones baldosas en el suelo y no hay trabajo para ti porque cerraron tu empresa por culpa de lo que sea pues tendrás que adaptarte y tendrás que buscar otro medio de ganarte la vida si no tendrás a pasar hambre tú y tu familia y yo creo que nadie quiere pasar hambre hoy en día bien por ejemplo ha habido muchas personas que han tenido ideas para tener éxito, se han adaptado. Hoy en día prácticamente todos estamos conectados con el teléfono y estamos haciendo cosas con el teléfono. Muchas veces hacemos cosas que nos hacen perder el tiempo. Otros aprendemos a hacer cosas y otros incluso ganan dinero y hacen negocios utilizando el teléfono. Hoy el teléfono sirve absolutamente para todo, incluso ha suplantado a los ordenadores. Los portátiles todavía se siguen utilizando. Hay que adaptarse porque te va a ayudar a estar en un medio cada vez más cambiantes, pero también ha aumentado y se ha, ha explotado el temor a perder la salud, porque se oye muchas cosas, que es el sistema inmunológico, ya todo el mundo sabe lo que es el sistema inmunológico, todo el mundo sabe que los alimentos ya no son lo que eran, todo el mundo sabe que es muy difícil tener la dieta equilibrada, una dieta equilibrada. Hablas con cinco personas especializadas en nutrición y las cinco te van a decir cinco dietas diferentes o cinco maneras de alimentarte diferentes. Entonces, hoy en día hay una tendencia a nivel mundial causada o creada o multiplicada post-COVID de que hay que tomar suplementos nutricionales. Los superalimentos o suplementos nutricionales. Ha habido un aumento de demanda espectacular. De personas que se preocupan. Bueno, pues nosotros tenemos que dar esa solución a ese volumen. Sin embargo, si estudiáis y analizáis, la venta de café crece en momentos de crisis. Es uno de esos productos que nosotros también dominamos y controlamos. No cualquier café. Yo tengo aquí mi café preparado. Eh, el cual luego voy a hacer una mezcla para que veáis las cosas que hago yo. Y aquí vemos que en muchos países se consume muchísimo café y en países de alta renta per cápita, donde los cafés son muy costosos. Bueno, pues nosotros tenemos trabajamos con una compañía que ha unido dos cosas muy importantes. El producto que más se consume en el mundo en momentos de crisis, porque la gente está nerviosa, pero nadie puede quitarse su cafecito con leche, sin leche. Pero si además ese café estuviera enriquecido con algo que hace que tu cuerpo mejore tu sistema inmunológico, puedas protegerte del maldito bicho que ha causado tanto dolor en la economía y en la salud de algunas personas, podemos dar una solución para que puedan ganar dinero, para que puedan mejorar o mantener su salud y encima poder disfrutar del de placer de obviamente consumir un café natural orgánico que esté combinado con esto es un champiñón que tiene una serie de propiedades que ayudan al cuerpo a estar mejor y todo el mundo quiere estar mejor y todo el mundo hoy en estos momentos se preocupa de que no quiere dejar de estar bien bien ahora bien dentro del mundo empresarial hay muchos tipos de negocios hay negocios más fáciles, negocios más difíciles, negocios para personas que tienen formaciones, que tienen pues pues, pues universidad o una carrera, pero hay muchas personas que no han podido estudiar o no han querido estudiar, como yo, yo no quise estudiar. Entonces tenemos un negocio que sirve para un mayor volumen de personas, para un sector más grande de la sociedad que puede ser cualquier persona que sepa leer y escribir y aunque no sepa leer y escribir también lo podría hacer. Vamos a hablar de un sistema tipo franquicias, que es el concepto básico en el cual hay un operador, hay una empresa que se va a ocupar de ser, nosotros vamos a ser socios de una empresa que te va a proveer de conocimiento, te va a proveer también de conocimiento de sentirte tú mejor contigo mismo, desarrollo personal y también te va a proveer de los productos que esta empresa distribuye y a... Todos tus clientes. Sin embargo, nuestra empresa, <coughs> perdón, tiene ciertas particularidades que no tienen otras empresas. Por ejemplo, eh, no hay que invertir dinero, no hay riesgo financiero. Eso es muy importante, porque en estos momentos de crisis hay muchas personas que quieren emprender, pero no tienen el conocimiento, lo solucionamos. No tienen dinero para invertir, lo solucionamos. Tienen miedo de perder la salud, lo solucionamos. Te damos la opción. De que incluso no necesites una ubicación, no necesitas tener un espacio para tu negocio. No inversión, no riesgo, no espacio. Yo, en mi caso, tengo más o menos casi 15.000, entre 14 y 15.000 consumidores en 70 países. No tengo un local, yo lo hago desde mi casa con mi hogar, he viajado y tal. ¿Pero qué quiere decir esto? Te quitamos todos los escollos, todos los inconvenientes que normalmente. Una franquicia normal o un empresario normal tiene que conllevar. Nosotros no. Bien, entonces todo el mundo conoce el concepto de franquicia. Ahora bien, no todo el mundo conoce o entiende que hay un concepto de franquicia en el cual somos personas físicas, con nombres y apellidos, con estudios o sin estudios. A partir de 18 años, con cualquier edad, puedes tener 19. Puedes tener 20 o puedes tener 99 años. No importa. Con un teléfono, tengo personas que hacen clientes, que crean una red de clientes, solo con un teléfono inteligente hoy en día. Es decir, ni siquiera necesitas tener un ordenador. Vamos, y yo creo que hay más teléfonos en el mundo que ordenadores probablemente, porque hay personas que tienen incluso dos, yo tengo dos ahora mismo. Es decir, ponerte a tener clientes. Poder tener distribuidores, tú puedes tener clientes distribuidores en 180 países y mi socia, la empresa que puede ser tu socia, envía los productos a todos los clientes que tú hagas. Y además, todos estos clientes son tuyos en propiedad. Tienes una cartera de clientes en propiedad. Esto es lo más importante. ¿Por qué? porque tú vas a poder crear un volumen de facturación mensual y una vez que red ya está creada todos los meses van a seguir consumiendo aunque tú no vendas no importa que tú no vendas si tienes cuatro o cinco clientes obviamente mejor pero si no los tienes tampoco va a pasar nada porque tú ya has creado un volumen de consumidores de muchas personas en muchos países solo con tu teléfono y con tu trabajo y con tu tiempo obviamente importante es un concepto revolucionario hoy en día, que permite que cualquiera que se empeñe puede conseguirlo. ¿Cuál es la empresa fantástica que nos permite esto? Esta empresa se llama DXN. Es una empresa que realmente es una farmacéutica de productos naturales, que cultiva, manufactura y distribuye en 180 países, sobre todo productos con ganoderma lúcido que es un producto además que ayuda no solo a mejorar la salud sino que ayuda a ganar dinero y ayuda a mejorar tu vida esta es un poco la panorámica de la empresa de una de las empresas porque tiene delegaciones en diferentes países y fábricas en diferentes continentes entonces entramos al mapa del mundo todo el mundo es una oportunidad para que tú tengas personas que a través de ti se afilien a la compañía a través de ti y forman a ser parte de tu grupo de empresarios, clientes, emprendedores, solo consumidores. No importa, todos los que tomen café o se limpien los dientes o se maquillen, que luego hablaremos un poquito muy por encima de los productos. Así que es una oportunidad de oportunidades en todo el mundo con un mercado mundial. Yo os puedo decir que a mucha gente que no conoce este tipo de empresas, no entenderían cómo es posible que sin inversión... Pueda tener yo, que es mi caso, como uno de ellos, eh, tengo clientes en 70, 80 países, que cada vez que consumen, a mí me dan un poquitito. Me prefiero ganar un poquitito de muchos miles, que no mucho de uno o dos clientes, porque esos no me van a hacer ganar mucho dinero y mucho menos todos los meses. Esta compañía me permite tener clientes, consumidores, distribuidores en África, en Asia, en Estados Unidos, Oceanía, Europa. No importa en qué país. Uy, bueno no me corre la diapositiva? Ahora, perdonad que no sé qué ha pasado. Bien, fijaros, hablando un poquito de los miedos, hay una cosa es que alguien tenga miedo, ¿vale? Puede ser real, puede ser infundado, puede ser creado por medios de comunicación, puede ser de muchos, muchas formas. Ahora bien, hay una cosa que es la realidad, los hechos y las estadísticas. Estos son datos de causas de muerte en la Oficina Central de Estadística de, a nivel europeo, en el cual dice que en el año 1960, ¿de qué se moría la gente? Bueno, 22% problemas circulatorios y tumores, 37%, cáncer, 15%. ¿Qué quiere decir? No, entre enfermedades del sistema circulatorio, perdón, y cáncer, 37% de personas morían y otros que no se sabe, el 63%. Sin embargo, fijaros, 37%, la mayor parte de las muertes. Yo no quiero estar en esa estadística. Eso en el año 1960. Sin embargo, hoy, más o menos, es el 74%, personas que mueren por cáncer y problemas circulatorios. Estamos pasando... Del 37 al 74. ¿Por qué? Por la manera de alimentarnos, por el estrés. Hay muchos factores que impiden que podamos vivir más años o tengamos más salud. Estos son datos de la OMS, además. Que bueno, algo sabrá, ¿no? Bien, yo pienso que si hay 7.000 millones de personas en el mundo, todos quieren ser felices. Yo creo que si alguien le preguntas, ¿quiere ser feliz? Pues te va a decir claro nadie te va a decir no no yo no quiero ser feliz. pero para ser feliz qué necesitamos múltiples cosas eso de es que el dinero no te hace la felicidad hombre el dinero te puede hacer infeliz o feliz depende de ti pero hace falta dinero hace falta salud hace falta familia hace falta viajar hace falta sentirse uno que es buena persona y que ayuda a los demás hace falta muchas cosas hay gente que es feliz solo con ayuda a de los demás otros son felices solo con el dinero, otros son felices solo con estar con la familia, aunque no tenga dinero. Pero si tienes todo, yo le llamaría una felicidad integral. Hay muchos factores y de una forma equilibrada si es posible, no. No tener muchísimo, muchísimo dinero y ser una persona, pues que no tiene amistades. otra vez me está pasando lo mismo. A ver, me doy cuenta que no me corre. Bueno. ¿Cuál es el fundamento de la felicidad? Lo que os he dicho, la familia, las relaciones, los viajes, el dinero y ayudar a otros. Todo eso te va a dar salud integral. Salud familiar, salud de las relaciones, salud de los viajes, salud del dinero y salud de sentirte maravilloso porque ayudas a los demás. Sin embargo, nuestra civilización actual va a hacer todo lo posible para impedirnoslo. ¿Por qué? A nuestro alrededor hay muchos alimentos que nos perjudican y no nos damos cuenta. Además son adictivos. También los que son alimentos saludables, tomate, pepino, eh, una carne orgánica, puede estar contaminada con químicos que se utilizan en los alimentos. El estrés, yo creo que no hay nadie que se libre de vivir sin estrés. La vida es así, es normal. Ahora bien, luego tenemos la contaminación del medio ambiente inevitable, a no ser que vivas en la selva y aún así puede ser que haya algo de contaminación por ahí. Entonces, sabemos que muere la gente por la manera de alimentarse. Es igual, aunque comas verduras, pueden estar contaminados. Ahora bien, nosotros podemos ofrecer a muchas personas superalimentos que no están contaminados porque tienen unos certificados de calidad que son todos nuestros productos, no solamente tenemos una cama de cafés, tenemos mermeladas fermentadas, tenemos eh, bueno, muchísimas cosas. Ahora bien, el café, os voy a contar una historia y voy a dejar de compartir pantalla para que veáis lo que voy a hacer. Fijaros, a mí me encanta el café, muy rico café, bueno, todos los días, a todas horas. Me encanta el café, como no tiene cafeína en nuestro café, pues, no me pone nervioso, sino que además me ayuda a relajarme. Pero como tiene ganoderma, pues me siento mucho mejor. Ahora bien, yo fijaros en lo que hago. A mí me gusta potenciar mis superalimentos. Lo cojo al café y le voy a echar un poquito de espirulina. Como es verde, el fondo croma no se ve. Esto es espirulina en polvo. No sé si vais a ver. Espirulina en polvo. Bueno, pues lo cojo. Y lo he hecho al café. espirina orgánica. Cuidado, porque si no es orgánica, o si está cultivada en agua salada, puede tener demasiado yodo y puede ser perjudicial para algunas personas. Y ahora me estoy tomando un café rico, rico, con leche vegetal, con espirulina, con más proteínas. Y esto me ayuda a quitarme el miedo, a quitarme el miedo al bicho, al sistema inmunológico y demás. ¿Qué quiere decir esto? Que es importantísimo poder alimentarnos correctamente. Bien, entonces, seguimos. Aparte de estos alimentos, tenemos... A ver si consigo... A ver se si me mueva... A ver... Suplementos nutricionales. Lo que decíamos, hay una tendencia post-Covid de que todo el mundo, que si la vitamina D3, que si el ganoderma, que si el córdices, que si es esto, que si es lo otro. Porque yo quiero estar con mi sistema inmunológico bien. Porque si no estoy con mi sistema inmunológico bien, puedo enfermar o puedo ser contagiado. O si me contagian, a mí me pasó, a mí me contagiaron, obviamente con todos los productos que tomo. Si no me coge un rastreador y me llama y me hacen un test PCR, yo ni me doy cuenta. Y mi esposa tampoco. Todas las personas que nos contagiamos, una barbacoa. Bien, se ha dicho. Eh, todos lo han pasado bastante mal. Algunos se quedan incluso con secuelas. Bien, se ha dicho. No usan nuestros productos porque no nos creen. Bueno, problema de ellos. Esto no es mal, ¿eh? ¿Qué quiere decir esto? No seamos ignorantes. Abramos los ojos. Analicemos las cosas. También hay una gama de cosméticos, de productos naturales, que a las mujeres les encanta estar guapas y bellas, y a los hombres de vez en cuando también nos gusta que nos consientan ¿verdad? Tenemos una gama de productos, que tenemos cosmética, tenemos superalimentos, tenemos suplementos, tenemos muchas cosas. ¿Quién es la persona que ha conseguido crear un formato empresarial? Pues es el doctor link Doctor, viene de doctor, es un señor que está doctorado, entonces es un señor que no solamente ha creado una gran empresa, ha creado la gran oportunidad de muchas personas de cualquier tipo de recursos económicos o cualquier tipo de formación académica o ninguna, sino que además es una persona que hace una cosa que se llama suya, que es una especie de meditación que te ayuda a poder soportar el estrés y los problemas. Es decir, es una persona integral, ha, ha evolucionado a nivel mental, a nivel empresarial. Ahora bien, hoy, bueno, me miento ayer, descubrí una cosa que me encantó. Estuve investigando para hacer una presentación diferente y descubrí que ha hecho una fundación con la Sunya, en el cual no solamente nos enseña a cómo quitarnos el estrés, los pensamientos frustrantes y negativos, no solamente nos hace ganar dinero y estar sanos, sino que ayuda nos ayuda a cómo poder estar mejor, controlar la ansiedad. Ahora bien, he descubierto que esa fundación ha hecho una donación a la India, porque ha habido un. Ha sido tremendo en la India lo que ha pasado con el COVID, estaba muriendo muchísima gente, ha enviado 200, 200 máquinas de oxígeno el 7 de mayo del 2021. Es decir, esa fundación me ha hecho ver a mí que este hombre no solamente es un gran empresario y un gran emprendedor y un gran trabajador y un gran luchador y un gran investigador, sino que además de ser buena, buen tío, es buena persona, es un filántropo. Es decir, está ayudando a otras personas a que no mueran. no veis el logotipo que pone ahí arriba SIF es de la fundación que veis que es un poco parecido a la, a, al logo de xn pero poner SIF. bueno a mí me encantaba Aquí son unas fotos hay un canal de youtube que vais a ver ahora también en el cual podéis ver vídeos de cómo han enviado pero eh, a mí esto me ha, me ha emocionado mucho fijaros desarrollo de agricultores ayuda en la india a personas a que se desarrollen a nivel empresarial porque él también tiene muchos negocios de agricultura, porque él produce, es decir, es, es un proviene del de, de, Ganoderma, es de agricultura ecológica. Empoderamiento de las mujeres. Ayuda a las mujeres de países como en la India a sentirse que son valiosas, porque son valiosas. Pero no es suficiente con ser valioso. Tienes que ser consciente de que eres valioso y de que tienes que sentirte que eres valioso. Tienes programas internos de estudios y de formación y ayuda a desarrollar la personalidad. Es decir, es impresionante esta persona, cómo se está expandiendo, cómo está creciendo a nivel profesional, a nivel espiritual. ¿no? Que yo no soy muy amigo de los temas espirituales. Sin embargo, aquí vemos que con un ordenador o con una tablet, con este nuevo método empresarial, una persona puede llegar a tener éxito y futuro. Me está volviendo a pasar con las diapositivas. Que Quería enseñaros esto. Fijaros, el Dalai Lama, que está considerado como un hombre inteligente, inteligente, una de sus frases dice que el hombre sacrifica su salud para ganar dinero en muchos de los casos y luego sacrifica el dinero para recuperar su salud, pero normalmente... Eso le impide gozar del presente, del hoy, del actual, del ahora. Yo me siento muy feliz de sentirme que ha ayudado a muchísimas personas. Tengo testimonios de personas impresionantes. Entonces, desarrollo personal, salud y oportunidades financieras. Esto es, ¿cómo se hace? Muy fácil. Hablando con las personas, dando oportunidades a otras personas, ayudándoles a que sepan cómo formarse, que hoy en día formarse es solamente querer. Porque poder, podemos formarnos todos. Yo soy autodidacta absolutamente. A mí nadie prácticamente me ha enseñado nada. ¿Qué quiere decir esto? Que todo el mundo puede hacer un gran volumen de clientes consumidores que genera un gran volumen de facturación. Tengo pelea ahí con las diapositivas. Quería enseñaros esto. Entonces, de XN nos da esas oportunidades financieras para ganar todo lo que queramos. Salud, Dinero, conciencia, ayudar a los demás. Sin embargo, hay personas que se empeñan, se empeñan. Yo conozco muchas personas que se empeñan en no querer adaptarse a los cambios. Siguen haciendo que no funciona toda la vida, a pesar de que no funciona, pensando que eso que no funciona, haciéndolo toda la vida, van a tener diferentes resultados. Albert Einstein lo digo. La locura no es querer hacer cosas diferentes, sino querer hacer lo mismo una vez y otra vez toda tu vida y obviamente no conseguir ningún resultado y seguir empeñándote. Es como si yo quisiera, bueno, eh, quiero tirar un muro, empujo el muro y no, no se mueve, empujo el muro y no, no, voy a estar toda la vida empujando el muro, un muro, a ver si algún día ese muro consigo tumbarlo. Pero no lo voy a tumbar, porque yo no puedo tumbar un muro. Bueno, pues eso es la ignorancia y el no querer aprender y buscar otras opciones, adaptarte a los cambios. Pero para eso tenemos que tener sueños, tenemos que tener objetivos, tenemos que ser conscientes de que podemos conseguir lo que queramos, pero tenemos que adaptarnos. Aquí tenemos una opción maravillosa, real, no digital, es un producto que existe, que puede tocar se puede consumir los productos que se consumen se gastan y vuelven a consumirse no es algo que aparece y luego desaparece porque no existe es decir puedes jubilarte joven sano y rico ahora bien si no quieres jubilarte joven porque ya eres mayor o no puedes como yo ya que ya no soy joven pues ya tengo 53 años no importa yo estoy que prácticamente podemos decir que medio jubilado no porque realmente podría estar sin trabajar sin embargo, trabajar no es hablar con las personas, atender a la gente, eso es divertido. Esto es, esto es algo que es pasión. Y luego hay una cosa muy importante que esta compañía nos da. ¿Te gusta viajar? Si no te gusta viajar, seguro que a tus hijos o seguro que a tus padres les podrías regalar un viaje porque les gustaría viajar. Es decir, esta compañía nos regala viajes. A mí y a mi esposa, que está aquí mi, mi preciosa esposa, mi maravillosa negrita, he viajado por muchos países y todavía me quedan muchos. Es decir, DXN es la solución a muchos problemas. DXN te va a ayudar. A ver, ¿por qué se me resisten las presentaciones? Bueno, en fin, había una última, pero era el tema de afíliate. Ya, si la persona que te ha invitado a esta presentación no te ha afiliado todavía o no estás afiliado, hacerte socio en España. Es gratis, haces una compra de los productos y empieza a conocerlos, empieza a disfrutarlos y automáticamente lo que vas a conseguir es pues, pues tener una vida mejor. ¿Quieres tener una vida mejor? ¿Quieres dar a otras personas una vida mejor? Pues no esperes más y hazlo ahora. Esta es la presentación que quería hacer, los amigos.